En este momento Pushi me está pidiendo matrimonio. Otra vez. Y en el día número 8 quiero aprovechar para darle las gracias a todas mis amiguitas de Saxby Avenue del Dayland Mall aquí en Miami. Que hicieron posible este calendario tan próspero. Miren qué lindo lo que me tocó ahora. Una manilla de Dior. Ay Dios mío. Miren esto qué belleza. ¿Con qué me lo combinaré? Vayan a ver el video nuevo. Al mundo de Camila, mis amores. En el día de hoy vamos a estar haciendo el atrás de cámara de mi segundo video musical, el Diva Challenge. Miren cómo va esto. Este es mi camerino. Por acá están armando una parte, por allá hay otra parte. Por acá están poniendo todas mis cosas. Miren todo lo que voy a estar usando. Ay, esto no. es este es para YouTube. YouTube nadie como. Uh, uh, uh. ¿Y cuál es mi primer outfit? ¿Dónde está? Uh, Diva, Chanel. Diva Chanel. Ok, perfecto. Y también estoy esperando un batido que está llegando que son muy, muy buenos. Por cierto, esta uña ya se desbarató. Vamos a ver qué va a pasar con ella. ¡Llegó el momento! Oh my god, Linda, skinny legend. Yeah? yeah. Does it look good? Yeah. Oh my God. Yeah. How do you thinking? Con mi primer look No por eso es que este va a ser el primer look Que va a salir en el video Pero bueno, aquí estoy ya vestida Voy a estar ahora en una galería Creo que es como una subasta o algo así Lo que está planeando nuestro director Así que vamos a seguir aquí Miren, miren ahí Aquí está todo el crew Y entonces estamos vendiendo En la subasta Estamos vendiendo, bueno no se ve, pero en la subasta están vendiendo ver, una banana Creo que se ve ahí, una banana <risa> Yo, yo no amo, vamos a decir que yo no amo ese país. es muy fuerte Creo que me van a traer ceviche ahora, lo único que he hecho desde que llegué es comer Miren a mi camarero Puchi, ¿tú eres mi camarero? ¡Wow! Y siempre nos tratan muy bien hola bienvenida a mi blog a comer <risa> lo único que hemos hecho es de que hemos comer bueno tomar batiditos miren mis amores miren este set y este set ustedes todos se lo van ahora vamos al set mío favorito adivinen cuál es mi set favorito este es mi set favorito todas las tomas que me las hagan aquí, ¿ok? Bienvenida a mi vlog. Deja por aquí cuál es tu página. donde te pueden seguir? Annalise Kitchen. Es un proyecto nuevo. Estamos empezando. Y bueno, ya, felices. ¿Una felices. emprendedora felices. de dónde? De Venezuela. ¡Ay, me encanta! Juan Carlos, ¿tú puedes dejar de comer? Repita con ah. queso y jamón. Hay no, que hay que calentarla. ¡Ay, qué barbaridad! Ok, aprovechemos el espejo, mis amores. Siempre que vean un espejo, se miran y dicen, wow. ¡Qué belleza soy! Soy única en este mundo Se van levantando la autoestima, ¿Ves? Poco a poco y no a lo loco En este video tengo doble Hola mano. Tú eres mi doble hombre, mano. Ella es mi doble Ahora ella va a entrar con esta bici A esta galería tan importante ¿Dónde no está mi, mi esposo con el que me casaron? No lo veo ¿Dónde? Hola esposo con el que me casaron ¿Cómo estás? En este momento Bushi me está pidiendo matrimonio Otra vez Ahí dale, dale Siempre pensé en que él me iba a mejorar mi anillo. Miren la marca del anillo mío, como se ve ahí. A ver, puchi. Bien, preparado, nueva ¿no? cámara. Acción. Ok, cierro y levanto. Qué actuación, Puchi. A ver, déjame ver el diamante. Tamaño torcido. Sí. Ah, di ¿En el diamante caben tres dedos míos? Miren esto, tres dedos caben. ¿Y cómo pesa? ¿Cómo pesa? Bien preparado. Acción. I'm a princess. En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce a full. Voy de camino hacia la nada, la gente está emocionada de verme tan cool. Decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista a todo el mar, donde puede estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán. ¿Dónde están mis compras? Aquí seguimos en rodaje. Hola. Ahora me toca hacer la parte Cuando ustedes vieron que estaba mi doble ahorita Bueno, ahora mi doble va a estar de frente a mí Porque la cámara va a estar para mí Es un look hippie Porque acuérdense que es una diva Y una hippie, así que aquí vamos Mucho, mucho, mucho No deja que ustedes vean este set, espérense Tienen que ver este set porque es demasiado Cool este set Ya lo terminaron Miren esta locura Así se ve este set Ay, no, no, no, no no. Díganme si no es lo máximo de la maximidad que ustedes han visto Dinero, dinero, dinero Ay, Dios mío, esto se ve como tan opulento Madre, money, money, money, money, money, money, money Madre mía, aquí estamos Behind the scenes Mis amores, esto está ahora súper oscuro Ahorita lo estábamos viendo que estaba súper claro I'm a princess. En la mañana me levanto y salgo a pasear en mi Rolls Royce. A full. Ay, ay, ay. Tú tan yo tan fino. Ay, ay, ay. Tú tan low y yo tan high. Mientras ando en el privado, tú sales y tus patines. Uh, no sé qué hacer con mi riqueza. Qué pereza soy. Qué hacer con tanta diversión, no tengo a nadie que me ponga condición que puedo hacer, yo soy una princesa, qué pereza, soy tan guay.